¿Estás viendo? ¡Qué ritmazo! Oye, ¿Tenemos otra rolita o se va a inventar en la calle ya? Claro que sí, quiero presentarles una canción muy especial en primicia para todos ustedes. Una canción que hice junto a un cantante mexicano en producción de Los Plebes del Rancho. Se llama Pago al Triple, en primicia para todos ustedes. Espero que se la disfruten y dice así. Cuando yo trabajaba en los tubos, ¿no es cierto? ¡Vámonos! <risa> es... ¡El Matayana! en ¡Ay, mi amor! Y dice. Para que se la vayan aprendiendo, ¿listo? Matallana. ¡Ven! Sí, no hace mucho que yo estuve enamorado Solo que esta vez no fue un final feliz Al contrario terminé solo y llorando Si sí, mi historia le parece A este pobre desahuciado para evitar que acabe en un ataúd se lo estoy agradeciendo de antemano. ¡Ven! Si usted sabe la receta. con mis penas y este técnico corazón la sigue amando oiga amigo cantinero si alguna vez usted sufrió por alguien va a ver me sobra lo que siento cuando solo pienso en emborrachar Y dime que si encuentro el remedio La cuenta pago al triple ¡Eso! ¡Ay, mi amor! Amigo, ¡Páseme la receta! ¡Y que se escuche esa histeria! ¡No te llego! ¡Y este! Eso, Ay, ahora ¡Este sí. cachorro! ¿Y qué tal? ¿Les gustó esta canción? Ah, no, no los escuché ¿Les gustó esta canción? Eso Viene En pocos días la pueden encontrar En mi canal de YouTube Dice Si usted sabe Que ya no puedo con mis penas Y este terco corazón La siga amando Oiga, amigo cantinero Si alguna vez Usted sufrió por alguien va a ver que sobra lo que siento Cuando solo pienso en Deje de servirme que si encuentro el remedio La cuenta pago al triple Gracias Felipe Matallana Gracias Híjoles. Matallana Ya pueden encontrar esa rolita en tu